Muy buenas amigos, les habla Luis Felipe Camilo Mercedes y hoy le voy a enseñar cómo activar o la opción Sense. Vamos a verificar y este video ya tiene la opción de gracia para que los usuarios puedan donar dinero a usted por su trabajo, vamos de una vez, vamos a ver si eres de los seleccionados o estás en la ubicación que YouTube estableció, antes solo era para un grupo de canales, ahora YouTube abrió a más países la opción de hacer el Super Sims. Lo que vamos a hacer es ir a nuestra foto de perfil, le vamos a dar donde dice YouTube Studio y donde dice YouTube Studio, vamos a hacer clip. Luego nos sale esta opción y a mano derecha por aquí vemos que dice idea para usted. Y podemos ver la opción que dice usted ha sido elegido para el Super Sen- como el Super gracia si le damos aquí podemos habilitarlo pero le voy a enseñar a habilitarlo de la siguiente manera si acaso no le sale esta opción que dudo que no le salga entonces vamos a darle a mano izquierda vamos a darle a mano izquierda por aquí y donde dice monetización le vamos a hacer clic luego en monetización que le damos eh, arriba vemos una parte que dice Supers esa parte que dice Supers podemos ver eh, elegible para el Super Seng. y vemos las cosas que nosotros teníamos que que podíamos hacer en el canal el Super Shop, el Super Sticker o el Super Sank que es el, la opción que salió ahora y vamos a hacer clip. Hacemos clip en la opción del Super sem para que se active. Eh, cualquier dudas de activar esa función para su canal. Ahora voy a buscar. Ahora voy a buscar un video eh, de los que tengo para ver si esa opción ya está activa. En caso de que no te activa, eso puede durar unos días para reflejarse en su canal. Tengo que ver si se me refleja a mí mismo. Vamos a buscar cualquier video para ver si se activa esa opción del super gracia. Vamos a hacer clip aquí en el video para ver si se activa el super gracia. Vamos a verificar y este video ya tiene la opción del super gracia. Si hago clic en ese video, podemos ver los aportes que puede hacer un usuario a nuestro canal. Y como en mi canal trabajamos en pesos, eso es 100 pesos, 250 pesos, 500 pesos y 1500 pesos. Cada usuario determinará el monto que les dará a usted para utilizar esta opción. Luego que selecciona el monto, le da a Buy and Send. Es cuanto a este video. Muchísimas gracias.